¡Hola! Eh, estoy en el día número 3 de la cuarentena eh, Nunca pensé que iba a tener que hacer cuarentena en mi vida, pero bitch, here we are! Uh, me gusta mirar para afuera y todo, así que estoy de repente así como mirando como ¿qué pasa? Ya me ha crecido la barba, eh, ha, eh, bueno, estoy así pero como emocionalmente, no destruido, pero físicamente absolutamente Así que eso, eh, ¿qué les puedo mostrar? Nada, porque tengo... Eh, no tengo desorden, yo soy una persona bastante ordenada, bitch. Soy muy ordenado. Así que nada, eh, podría como sentarme al lado de la cocina y tener un mental breakdown así tipo Trisha Prysas en, en algún video. Eh, pero no. ¿Qué es lo que iba a decir? Nada, porque a mí siempre se me da la onda, entonces yo tampoco sé como mucho qué decir. Pero, nada, eh, han pasado dos días, creo. Este es el segundo día, o sea, mi, ya, el segundo día. No ha sido tan terrible, porque la, ayer hablé con la Cari como Doras por teléfono. Eh, estado, estoy trabajando, así que tampoco como que sea como, ah, no sé qué hacer. Y en la noche veo un poco de RuPaul Drag Race, o alguna otra serie que me guste de Netflix. Y eso, pues... Eh, Eh, no sé, se me va la onda igual, po. Oye, tengo el pelo plomo. Aquí. Se ve bacán, güey, me encanta. Así que eso, eh, Bitches, I'm alive. Eh, tengo un edificio al frente, la gente está todo mirando lo que estoy diciendo en este momento, pero como que... Bitch, I don't care. Mm. Tengo, pero es igual para salir así como con esta cara en un video, pero me da lo mismo, oye, mi, mi industrial ya está, pero como ready, ya está eh, cicatrizado, se sube, se baja, como que, weón, bueno, cero dolor. Al ah, tatuaje también, no tengo ahí. Puta, ahí. Ay, ay, ay. Podría haber puesto el brazo así, por pues, si se si hubiese visto. Está ahí perfect. Y el de la luna, no sé si ¿sí se ve. Se ve. Yo creo que sí se ve. Sí, ahí está. Uy, que tengo el cuello negro, Dios mío, Santo. Es que, bueno, después de haber ido a la playa, bitch, mi tono, mi tono de piel, eh, volví a ser el moreno que siempre debiese haber sido. Pero tanta vitamina C, niña. Whitewashing. Pero yo no quise, ¿eh? Fue porque los productos de vitamina C son buenos. Le digo, tres minutos hablando, no he dicho nada productivo. Estoy viendo abajo un señor o un cabro, no es un cabro, no, un señor, que tiene unos 35 años, está fumando un cigarro Bien, bien ahí, bien ahí Nada, po. sigo en cuarentena, nos vemos en unos días mayo, yo cacho Día 3 Eh... ¿Me podía explicar por qué me gusta tanto salir a la calle? Como que... O sea, bitch, I'm being super honest. A mí siempre me ha encantado salir a la calle. Me encanta. Estoy en este momento mirando a la calle. Ustedes saben. Mire, les voy a mostrar de hecho. ¿Ustedes ven? Puedo ver los autos, todo. Tengo un gran ventanal ahí también. O sea, muy grande, muy ya eh, bien. Y disfruto mirando por la ventana eh, porque soy... un.. Puto chismoso de mierda Y eh, Yo soy una persona que no le gusta Estar en la casa Como que le gusta andar en la calle Así como, bitch, I'm out Pero sucede que eh, Ahora como que esto más que nunca Quiero estar afuera po. Entonces como que eh, weón. Ni siquiera sé que estoy grabando, weón. Una, soy disperso, dos, no sé qué estoy grabando, tres, eh, ¿me estoy volviendo loco probablemente? No, porque ya estaba loco. Entonces, no. Eh, ¿Qué he hecho hoy día? Estoy trabajando. Tengo mi computador del trabajo, me lo mandaron, así que estoy súper bien Por lo menos estoy y tengo la mente como en eso, como trabajando, todo bien Me hago café y los restos del café, porque como no puedo salir, tampoco puedo botar la basura Entonces, es como tema, entonces los residuos como orgánicos Que son como las guas que salen al olor, bueno, el café no, porque el olor del café Ah, oh, qué rico este olor eh, los pongo aquí en el freezer, pues Pongo la basura orgánica, como las cáscaras de huevo, las sobras de comida, las tengo que poner a congelar Entonces ya te, ya, ya había dejado una bolsa cuando me fui a Chile, estaba en el congelador. Lo bueno es que si está en el congelador, la comida no se. Está congelada, pues no se pudre. Ahora, si se descongela, queda la cagada y el olor es... te morir Entonces, voy a poner una segunda bolsa de basura como orgánica. Eh, Para puta tener ahí. Eh, miren, yo no sé a dónde va este video, honestamente. Llevo cuánto grabando, pero. Eh, bueno, vale ver. Ayer vinieron del Bogonzo, que es como el centro, digamos, para la gente que es de Chile, es como el consultorio. Se entiende a lo que voy. Y vinieron como del, del hospital local, algo así se puede decir, a entregarme como el, el kit de sobrevivencia de la cuarentena. Y me entregaron la bolsita, eh, Les voy a mostrar lo que venía, porque lo encuentro muy guay igual esta mascarilla que yo digo así como eh, seguramente las dan porque cuando vive gente, cuando tú haces la cuarentena en un lugar con más gente porque obviamente hay gente que tiene su vida hecha y está casada y tiene hijos en cambio uno tiene la edad que tiene y está aquí po, solo entonces eh, me entregaron todas estas mascarillas, como para en el caso en que viviera con alguien, pero no, pero igual se agradece porque todo esto es gratis, ¿cachai? Y me dieron esto que cuando yo lo vi pensé que era una guapa para matar plantas, o sea, para matar plantas, como para abono de plantas, no sé, porque tiene. parece los colores como de para tirar a las plantas. Si yo lo voy a tirar a mis plantas de ahí, que obviamente son originales. Que obviamente esas plantas yo las riego todos los días. Se entiende, ¿verdad? Porque ya está, él vende cosas originales. Reales, po. Son de plástico. Ya, yeah, pero la cosa es que este es como algo para sanitizar y toda la bola, así que bien. Eh, mira, el video se está por a cortar, así que ese va a ser mi update por hoy día, día 3. Y mañana, si me acuerdo, le grabo otro, lo prometo. Ahora estoy cocinando. Eh, el día 3 de la cuarentena. Básicamente, ¿qué me hago? Como todos los días lo mismo, a cada rato lo mismo, solamente que lo cocino de diferentes formas. ¿Por qué? Porque tengo una dieta que es baja en carbohidratos y azúcar y le doy más prioridad a las proteínas y a las grasas. Entonces, eh, ingrediente principal, el ají criollo, esta salsa peruana, que es muy rica. Eh, la compré en Chile, obviamente, antes de venirme. Básicamente, peleé un pepino acá, otro pepino acá, está alineado con vinagre. Y una salsa especial que yo hago, que es una salsa de aliño completo con mayonesa y crema, exquisita, weón, bueno, demasiado rica. A esto le agrego dos huevos, solamente a uno, porque, ¿por qué ustedes se preguntarán que hay dos platos? ¿Por qué? Porque soy gordo y me da hambre cada tres horas. Entonces, en vez de comer todo esto al tiro, lo divido. Entonces me hice dos huevos, y esos sí me los voy a comer al tiro. Y voy a poner el huevo acá, y acá tengo la air fryer, y aquí estoy haciendo eh, pechugas de pollo. Entonces, en esas pechugas de pollo voy a eh, comer con esta rica salsa que me traje. Que, weón, ¿por qué la comida peruana? Es tan rica, weón. Es la mejor del mundo, weón, definitivamente. Aquí está mi comida. Si se fijan, ahí está el pollito con la salsa, esa peruana que les digo, de criollo Y estoy viendo RuPaul Drag Race. Está el All Stars 4, pero la he visto ya como tres veces, que me encanta. Así que eso, a comer. Día 4 de cuarentena. Mi pelo está más gris. Se ve como ya blanco. Me encanta. Eh, los que sean de Santiago o Chile, vayan a Santiago. Eh, Berry Studio. Peach, Queen's el Color. Eh, me encanta. Eh, me atendió mi amiga personal, la Jica. Entonces me hizo esto muy genial. Um, Nada, eh, ¿qué les puedo contar? Eh, tomo mucho café, el horario del sueño ya lo tengo un poco más regulado Generalmente me da mucho jet lag al llegar a Corea Al llegar a Chile nunca me da jet lag, jet lag es como el desorden del sueño por haber viajado y haber cambiado de una zona horaria a otra eh, No me da esa cuestión cuando voy a Chile porque generalmente como llego en la mañana no duermo en toda la tarde Y duermo solamente en la noche, entonces después me levanto una hora súper decente y no me da jet lag como que al viajar a Chile es súper bien, pero el problema me da cuando vuelvo a Corea. Como vuelvo casi siempre de tarde o noche eh, y he dormido en el avión o no he dormido o bueno, whatever, eh, me cuesta mucho, entonces me acuesto tipo 11 de la noche y me puedo levantar a las 3 4 de la mañana. Un horario de mierda súper malo. Pero el segundo día no me pasó eso. El segundo día como que me acosté a las 11 y me, me desperté tipo 6, 7, que sigue siendo un horario no el mío, porque mi horario laboral generalmente es de 1 de la tarde a las 9 más o menos. Entonces lo que hago generalmente es levantarme a las 11 de la mañana. Pero ahora me ha costado levantarme a las 11 de la mañana. Entonces hoy día lo que voy a hacer es ponerme la meta de, en vez de ir a acostarme a las 11, me voy a ir a acostar a las 12. A ver si eso ayuda en algo. ¿Y qué más les puedo contar? Nada, porque de que me estaré volviendo loco. No. Porque siempre lo estuve, pero... ¡Nada! Eh... Se me va la onda. Yo por supuesto estoy grabando esta weá con un filtro, porque... No tengo tiempo para editar, entonces... Lo voy a poner en el celular y exportar, pero eso... Me encanta igual, porque como que me creo una falsa realidad a través de la pantalla, y les muestro a ustedes una apariencia que no es real entonces... el choque es cuando me miro al espejo y digo ay, pero si este no es la persona que yo veo cuando veo mis videos de YouTube pero bueno, el día de hoy estoy usando filtro porque entenderán que me acabo de despertar hace dos días o sea, hace dos horas... no, mentira, hace una hora y... bitch I'm here for it ¿Qué título le pondré a este video? Yo creo así como... Sáquenme de aquí. Y podría poner así como tres puntitos. Bien clickbait. Bien así como... Ustedes cachan. Como esos típicos videos que están así como... No, y la miniatura tiene que ser yo así como... Oh, porque es lo que vende. Mira, no sé por qué mucho grabé este video, creo que no dije nada productivo, como nada en mi canal. A bitch. It is what it is. It is what it is. No... Bueno, eh, Bueno, amo al hombre que está en ese póster, por favor, que bueno. Eh, no sé si escuchen de fondo, pero estoy viendo RuPaul Drag Race. Ya voy en la temporada 5 del All Stars. Me terminé la cuarta. Así que eso, es día sábado. Está súper nublado. Eh, le puedo mostrar así. Se ve... bueno. bueno no sé si vieron. Eh, y eso. Hoy día me hice skin me, me eché una como máscara de vitamina C de The Ordinary. Yo uso casi todo el producto de The Ordinary. Ah, así que eso, eh, ¿qué me les puedo decir? Me tengo que eh, sacar los bigotes. Tengo que lavar ropa, pero yo creo que voy a lavar el lunes o el martes. Porque, como el viernes. ¿Está grabando esto? Como les decía, el viernes. This bitch is out. Entonces, eh, mm, quiero dejar todo listo. Voy a hacer aseo. No voy a hacer aseo hasta el martes, yo creo. Y tampoco voy a lavar la ropa hasta el martes. Como para hacer algo durante esos días también. Eh, así que eso. Eh, les voy a subir una segunda parte de la cuarentena, les voy a subir en la segunda parte, les voy a mostrar un hobby que tengo ahora con piedras. Me gusta toda la onda de las piedras, así como eh, energética, así como la pilásuri, piedra lunar, amatista, cuarzo rosado y como que tengo pulserita. Y bueno, estoy como muy... Yo no creo mucho en la pero ya el grano, Sebastián, al grano. El grano es que les voy a mostrar eso en el siguiente video. Y... Eh, les voy a mostrar cómo eh, aguaceo. Les voy a mostrar cómo lavo la ropa. Eh, mi pelo, el update está ya más gris. Pero en cualquier momento ya se cae. Así que también. Eso también les puedo grabar. Cómo me tiño el pelo. Así que eso. Uy, oh, lindo quedé ahora. Así que ya nos vemos en el próximo video. Bye.